En el vídeo tutorial de hoy verá una de las muchas salidas que se le pueden dar a un cartón de zumo, de leche, de chocolate, de lo que sea. Empezaremos abriéndolo y doblándolo y cortándole por arriba y por abajo. Una vez lo hemos cortado los dos lados, lo limpiaremos con el papel absorbente por si quieren resto de haberlo enjabonado y lavado. Ahora lo doblaremos como un acordeón o una M. Una vez lo tengamos bien doblado, empezaremos a hacer los cortes que nos darán la tapa de arriba del monedero. Entonces lo empezaremos a doblar para señalarlo y dejando la tapa libre, cortando solamente los cachos sobrantes. Son dos laterales y un frontal. Ya hemos elegido dónde irá la tapa. Pues doblamos por la mitad y medimos. Ahora con un cúter, un punzón, hacemos los agujeros por donde coseremos el hilo encelado. Para que no se abra y se quede con la forma de un monedero ahora con un folio y un boli empezaremos a rodear y hacer la forma del monedero para cortarlo y ponerle ese refuerzo en este caso puede ser un folio una cartulina y podremos dibujar en él o simplemente para reforzarlo lo pegaremos con pegamento escolar lo echaremos bastante no hay que pasarse tampoco porque en este se me descabró un poco pero bueno tengo otros hechos que salen mejor y ya lo vais viendo lo vais midiendo ponerle peso para que no se para que se pegue rápido no o si tenéis un libro pues sería lo ideal ponerle un libro encima y una vez más o menos lo tenéis ya bien pegaico, lo dobláis hacéis el último retoque cortándole el folio sobrante y lo doblamos una vez está dobladico ya tenemos los agujeros que tenemos que volver a marcarlo un poquito abrirlos con con lo que queráis y empezamos a coser una de las partes con la otra para que se una metemos por los dos agujeros un lado y otro lateral y otro agujero en el otro lado son dos y dos se hace un nudo y se refuerza el nudo y se le corta y ya se ha quedado cerrado el monedero aquí ahora vamos a proceder a colocarle el velcro lo mediremos el tamaño del velcro, y ahora para saber dónde colocarlo, taparemos la tapa, bajaremos la tapa y lo colocaremos y bajaremos para que más o menos coincida exactamente con la tapa al cerrarse, teniendo en cuenta que hay un grosor que la tapa envuelve. El otro, igual arriba, y lo cortamos los bordes para que se quede con la forma que cada uno ya quiera. Yo he decidido semicircular que me gusta mucho y ya está, se queda pegadico. Y aquí enseño varias muestras de los que he ido haciendo en otros talleres y tal, que podemos ponerle cartulina, hacerle un dibujo, en este caso un capillo machaón, su velcro y esta es personalmente la que yo uso, tiene la tarjeta, el dinero.